Llevo mi pelo afro en este momento porque siempre quise tenerlo afro, siempre quise soltar esa esencia eh, ruda de pronto que hay dentro de mi pelo. Toda la vida estuve un poco cohibida y sentir que de pronto estuviera un poco de moda nos brindó a muchas la oportunidad de tener más herramientas y de tener incluso más productos eh, para poder manejarlo y para poder llevarlo. Y el hecho también de que la gente se abra un poco más a esa parte, a nosotras mismas nos brinda la posibilidad de mostrar lo que nos gusta. Y yo adoro llevar mi pelo en este momento así.